Apoyeros, soy Kile, Estamos de vuelta con Ion 6. Y en Game Forge. Vamos a seguir leviando nuestra Helios viene una gana que tenemos en el servidor Gelión. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Vale, hoy viene la tarea Chungi. Bueno, Chungi, no le que tenemos que entrar en la fortaleza de Indratu. Recordar que juego en Game Forge mientras estoy esperando a que esté Ion América en la 6.2. No quiere decir que yo vaya a jugar aquí siempre. Ahora mismo lo hago para grabar un poquito las guías para que las tengáis preparadas para los nuevos que no sepan cómo levear en la 6.2. Cosa que no es complicada, pero por si acaso, más vale prevenir que curar. Ya sabéis que pues sí, el que ha prevenido vale por más. Bueno, vamos al lío que se nos va el día. Vamos al lío se nos va el día. Eh... Que lleve una cosilla Que lleve una cosilla por aquí Vale eh, Por dónde voy Ir a lugar en el desfiladero de la sangre de dragón Creo que voy a activarlo porque tenía su sitio Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Bueno mm, What? Ah, tenía nada más que todo hecho. Vale, vale, vale. Es que ya ni me acuerdo. O sea, vale. Tengo una memoria muy mala. Cada vez que cambio de versión, pues se me jode todo. Vamos a ver. Ah, metalleta. Eh, metralleta. Entonces, metralleta, metralleta, en tu culo te la peta. Eh, sí, la rima ha sido un poco absurda, pero bueno. En fin, recordar que Ion América será 6.2 el 24 de octubre. Y recordar que yo estaré ahí presente. También recordar que como no... ...guías eh, posibles que necesitáis para esa gran actualización. Y como no, también recordar que hay un gran evento ahora en Ion NA. Donde podéis conseguir muchas cositas simplemente haciendo... Eh, instancia para un jugador o instancia para tres es muy fácil y yeah, es para lever a partir del 66 así que ya sabéis dale caña del amor y a ganar premio que no es que vayan a salvar la vida pero va a venir bien porque mucho de ellos lo podéis vender y sacar buenas y suculentas esquinas para cuando eh, actualicen a la versión 6.1 y tú y qué hace Caixa que hay Okay. ya se cae bueno como vamos ahí a entrar dentro voy a ponerme esto Máquina para ganar un poquito más de velocidad al correr y ya está porque así no tardamos menos y como entrar no nos va a ver si alguien nos sigue no nos va digamos a dificultar la cue pues ya está eh... Vale, para chupar de LBP y luego viene con ganas. Ah, ha ido, pues esto bueno, vamos, vamos a reventar David. Esto es fácil, esta cosa es fácil Simplemente encontrar la entrada de la fortaleza Indrato Que a ver si me acuerdo yo por donde lo hice otra vez Y venido camino ¡Por si la mosca! Este me va a atacar seguro. No, es que me tengo que cargar a este. Si le viene. No, mejor me lo cargo, sí. Más vale para venir que curar esto. Si veis que aquí hay alguien limpiando la zona, dejad que limpie, porque no o lo que os interesa es llegar ahí al final. ¿Sabéis? Por eso, si aquí hay alguien ya limpiando la zona, que lo limpien. Que a vosotros no va a la torba, a mejor se si quita de media lo más, porque lo que os importa es llegar aquí a... a Roger a la espera, Roger. Si seguís este muro, seguir... la de sin que os sin este muro Podréis invadir la fortaleza de Indratu Sin sí que os detecten Si seguís este muro Podréis invadir la fortaleza de Indratu Sin que os detecte Ahora voy yo por ahí pegando brinco Blinco ¡Venga invadir la fortaleza! En fin tontería aparte Para adentro Aquí lo que pasa A ver es fácil es fácil porque es fácil. Pero hay que hacer limpieza. Hay que hacer limpieza y... y la vaya a ver. No, que no se olvide coger la quest. Porque es importantísimo coger la quest. Vamos. Es importantísimo coger la quest. Me ganamos el premio que van a dar. Y esto se define en, como he dicho antes, en limpieza. Así que vamos a limpiar esto, ¿vale? No lo voy a poner a, a cámara rápida Quiero que lo veáis El proceso Tampoco que el proceso sea no se puede encontrar el objeto. Pero si sí te he dado Bueno, pues vamos a que me dé armas A los cañones como no se mueven y disparan muy lentos, pues a cañonazo. Aquí hay otro. Y que a cañonazo por limpio. Con cuidado no que no MP. Bien, vamos a mirar esto, había que matar al que ardía atrás. Que al líder de la las torres que son estas. No, vale, están adentro. Esto es lo jodido. Puerta, torre, legión de Indractus, eliminado a los líderes de la Legión de Indratu, vale, y eliminar al general del brigada. Vale, sí, se.. Sí. Esto se resume en entrar para adentro. en poca mierda. Pues bueno, la mierda. Esto es lo que he dicho, esto que hay que hacer limpieza. Que poquito a poco, sin liarla, ¿vale? Porque como la liamos, nos vienen todos y nos hacen... ¿Pa qué? Pude, me van vale a dar poco por culo, tío, ¿eh? Eh, ¿Lo queréis limpiar todo por, por, por vuestra seguridad? podía hacerlo, que no, pues os oh, vais a saco y lo reventáis todo y ya está. ¿Te doy cuenta? No es que quita mucha vida. No no hay peligro de que digamos, hostia, eh, son muy fuertes y me van a reventar el culo. No, no, eh, no, hay, no hay peligro, vemos, ¿eh? es. normalito. Pero hay que tener cuidado de que no nos vengan todos en marabunda y no hagan pupitas. Ya está, simplemente eso. Qué guay. Hablo como me ha jodido la kill, eh. mira, eh, a ver si me tengo aquí alguna kill que no me he fijado y no le he puesto y estoy haciendo el parguela. Y mira tu risk Esto no lo tengo puesta. así ah, sí, calla. Vale, eh, vale, sí, sí. Salva rápida. Mm. Sí, lo tengo todo. Pues ya está. Y Como han quitado tantas skill pues ya uno no sabe si tiene puesto skill o no. Bueno, vamos a seguir limpiando. Yo he dicho que esto hay que limpiarlo todo. Viene alguien más. Me ha pitado. oh, oh. oh, oh. No me ha gustado eso. No me ha gustado porque creo que vienen de arriba, ¿eh? Vamos a pararnos porque creo que vienen de arriba y vayamos que... Ve, ve, ve, ve, ve, ve, el mapa, ve el mapa Vienen para acá, venga para acá Venga abajo Abajo o encima mía Mira el minimapa, cómo se han juntado y venían para acá Es que no te puedo fiar Y siempre que podáis eh, subir de nivel, ¿eh? Y terminar ataque físico, pasión, velocidad. porque yo? ¿Ataque físico? Pues vamos con cuidado. Yo la otra vez que lo hice no tuve problema de que me viniera nadie de arriba o de abajo a dar a da por culo, pero... Hay que tener cuidado, simplemente eso. No, no queda otro. Y esto ya es más tonto Más pejado Luego ya como todo Habrá Habrá Clases eh, Que limpien más eh, Más rápido Y clases que limpien más lento Simplemente para tener cuidado Ya está Perfecto Dejamos matar Aquí podemos saltar Ahí está el otro, ¿vale? Joder. O joderme la. Oh, tú sigue, eh, cabrón. Uy, una poción. A ver que poción me Vaya, porque es interesante. Eh, ataque físico... Joder, un ataque def... físico de cojones. No tengo ninguno que de ataque mágico. Y a me da ataque mágico. Venga. Esto es que he limpiado todo. por nuestra propia seguridad. Y no veo que soy más oca. Podría echarme lo de, lo de que iba a ataque y no lo pongo. Y cabrón, ahora va a ser eso. Era más pesado. Uy, pero bájeme ya. No me la creo recordar que podemos romperlo si tener que, que matar a los que están aquí. No me la vamos a verlo. Vamos rompiendo los... reforzadores de éter importante hay que hay que romperlo seguramente después de, esta, de esto ya subamos al 40 directamente y nos manden a Ingison siendo valió ¿eh? lo más seguro de un creo yo recordar No me ataca, no me ataca. Perfecto. hay que que perder tiempo en esto. A no ser que tengamos un buen DPS y, por ejemplo, un Soundweaver, un Chante, un SM... Uf, yo que tengo que estar cargando ski cada, cada por tres. Pero bueno. Eh... Vamos, lío. La última historia es que... ¡Ale, ¡Ale, a tu puta casa! Ya me dan eso. Que vamos a abrirlo. Ya. Me han dado. Un fajín. Y. Esto, como lo hemos hecho antes, podemos coger. O una pistola de este. O el cañón. El revolver estero del genio de Eva. Como ya lo tengo, creo yo que tengo todo esto. Del corifero, de Eva, no. Tengo del genio. Del genio. Pues me lo voy a coger. Si no, me cogería, me cogería el cañón. Pero sí voy a cogerme el revolver. Venga. Revolver. Perfecto. ¿Veis? Estero del genio de Eva. Y estero del genio de Eva. Todo lo que sea mejorarlo Hay que mejorarlo Siempre Vale, creo que eh, Informa de inmediato Vale Informa de inmediato Vamos a coger Ataque mágico Recordad que el gunner Es El gunner Es ataque mágico ¿eh? ¿Veis? Se ha enviado Vuestro engarzado de tima. Podría aprender habilidades Dejando que el maestro de tima Os equipe de Ya ¿Pues eso no lo sabía yo? Lo vamos a ver bueno me han dado el proyectil pesado que es habilidad en cadena con fuego rápido eh, Fuego rápido, revolver, ¡uh! y eliminar el impacto, vale, perfecto El impacto lo vamos a poner por aquí ahora mismo, vale, porque es bueno tenerlo a mano Y ya está Vamos a probar la habilidad que nos han dado con fuego rápido era. Ah, eh. Si me lo joden, poña vinagre Vámonos, ah, bueno, está fuera Te doy cuenta que se sube bastante La fortaleza Indratu Hemos subido pues, como tres niveles Este no va a atacar Era eh, a ver, la, la que me han dado Quiero, quiero probarla coño. Este con fuego, fuego rápido continuo Y esta salva continua, que es la de.. A ver si no me. Eh, jode. Vamos, ¡Ah! metralletaca, eh. Lo que sí se metralletaka, pues peor. Y aquí encima lo ponemos con el 7, pues ya ves. ¿eh? Es que esto es un silencio tú? Ahora el lugar en el que se usa el odium, creo que era ya para subir, ¿no? a ver, a ver ¿no? Vale, no sé dónde me llaman, dónde, me, dónde tengo que ir a Jiron, hey pues bueno, vamos a hey bueno, mando directamente a Seguramente hey Duramente cierra, si creo que era lo que pasaba ahora, creo que era nada más que reportar lo que hemos hecho. Damos un par de vueltas, subimos más de level y tirando para Inguison. Y dice Hotel. Ah, mira, vamos a mirar eso, antes nada. me maestro a tima a tener un nuevo hueco. Vamos a ver. ¿Veis? Okay. Hueco de tenéis? claro. ¿Qué tenéis? Tened cuidado que me ha dicho eso el maestro de Steamman me puede no sé qué, no sé cuánto no, puta mía mismo en Santum, no sé eh, por eso me ha por eso me ha, me ha extrañado, la verdad os doy la bienvenida informaré al cuartel general de Santum ¿Eh? sobre vuestras acciones informad también a Sofne ya le hemos informado, ahora venimos aquí, le informamos también a este Esto ya es, nada, esto es que, que ir a Santum a hacer la cueva para irnos a Ingison, ver la animación y estamos en Ingison. Punto pelota? Que Quería que iba a decir, que me preocupan los leprosos y dije, ya me iba a mí preocupar eso Abreviado. Voy a mirar un segundito, a ver si este de aquí es el que nos da la estima. Avisadme si necesitáis algo. Vale, quiero es que me va a dar la estima ahora? O me la compran. O ¿no? Pobre, la Ahí está. <coughs> tutorial pegada de engaste. Iniciar tutorial que os que los tutoriales, a hacerlo, ¿eh? Hacerlo porque van a dar mierda. Mierda, van a dar de... cosas que tan interesantes, vamos. Vale. Vale, y entonces nos lo ponemos y tenemos un adorno que nos da bastante cositas. Mejor que la cabeza, mejor que el caco que tengo vez es que se juega el caco que tengo Y encima lo tengo un garza Y el otro tutorial Que es encantamiento Iniciar tutorial eh, Reforzar y modificar Esto lo enseño porque quiero que lo veáis cómo se hace Para que veáis que es necesario hacer esta cosa Porque viene muy bien para que nos den mmm, objetos gratis. Porque si va a que, que se muerto, no nos dan para equipándolo. Mirad. Casi nada, ¿eh? Vale. Mira, esta. Mira, mira, que gafa tan chachi. Vale. Vamos a darle esto. No sé yo quería hacer ahora, Porque me iban a llevar. Aunque luego no sé dónde voy a acabar, pero bueno. Sois vos. Eremitia dirá qué debes preparar. Eremitia. El nombre que tiene, macho. Es como decir Eremitia pero con gangosidad. Eremitia. Mi tiempo es oro. Venga. Venga, otra vez. a Valorea. Mi tiempo es oro. Que si doy cuenta ni darle de ar quitando alguna cosa. Es fácil, porque la gran mayoría de las cuales. Quests... La han simplificado tanto que parece que es de cachondeo. Y a todos han un jubón. Un jubón que no veo por cierto. ¡Es el jubón invisible! Ahora, vaya. Oh, va. ha costado, ¿eh? Encontrar a Mafire. Si no sabéis... Ahora, a esa parte de Santum no se puede ir. No sé por qué. Pero a esa parte de Santum no se puede ir. Es eh, una putada. Pero bueno. Vamos para allá. Haciendo la cuesta. Esto eh, me lo quito. Es una muy fácil y es una atúnica apoyada, a la verdad. Vamos ah, para atrás. De de ¿Veis? Ya está. Es típica cuestión de ahí hablar de una punta a otra para la máquina. Para, para darte la, la satisfacción de que han dado algo y diga, joder, que es pues más fácil, ¿no? Pues ya está. Eh, esta es la típica cuadra de ir del punto A al punto B, del punto E, del punto B al punto A, disparar el tiempo. Me la poción del, del idioma balaureo. Balaureo, balaureo... No sé, sé hablar, necesario. Y me dan una estigma. Muy bien. Y me dan una estigma que no puedo equiparme, puesto que, bueno. Ah, vale, ya se ha comandado. Una estigma que creo que un poquito mierda para el Gunner. Ok. Durante 5 minutos, la generación de PV natural aumenta así. Eh mierda pero bueno a lo claro que hay no creo que no creo que me la equipe o se si me la equipo porque no tengo otra humo tu madre oye está, pues vámonos a Angison y esta es la animación que hay cuando vamos a Angison por primera vez por Quest que no sé oh, si puede quitar que no ha cambiado no ha cambiado nada, así que no creo que la veamos, porque pff, es que no ha cambiado nada, la verdad. Llegaremos pronto. Encima también ¿sí, está como... No está coordinando lo, el sonido con la animación, yo que sé por qué, es un bug que de siempre. El vídeo, un bug un poco raro. Bueno, pues ya estamos en Valorea, en Ningerson. ya hemos dejado atrás eh, a Estrella bueno, perdón, Elisea. Con vuestras habilidades también podéis llevar a cabo la misión en solitario. ¡Oh! Ya sabéis que con vuestras habilidades podéis llevar a cabo la misión en solitario. Oh. Vamos, que te amaste a eso. Voy a ver, esto es cosa cantar. Llegamos, no mando más y arrebenta en Ingison no le he visto el a 6.2 ¿eh? os lo digo eh, en el servidor ruso donde estuve probando la 6.2 no llegué a ver Ingison Me quedé por aquí Así que Seguramente en el próximo vídeo veremos más Ingison Y a ver cómo son las cuerdas de jodía Y a ver cómo son las cuerdas de jodía por aquí Se ha cambiado mucho y demás La fortaleza de I esta es la misma que hay de siempre. Caja de selección de con, contrato de acompañamiento de Tiro de clase C. La madre que te parió. A cero. ¿Y qué diferencia hay? Yo quiero esta. Bien. No tengo la de esta puesta. Bueno, la puedo poner aquí ahora mismo. Siga Digo yo que ¿Algo o Pues bueno Vamos a vender todo esto eh, Que ya no vale para nada La verdad Queda una mierda Como estáis viendo El activando este no voy a venderlo No es que sea La creen de la creen y la repera limonera pero es que una porquería eh, a mí nunca me ha gustado sinceramente ese, ese estigma es eh, que es inservible quién lo usa es como es como la p de mafre quién dice mafre lo mismo pasa o la p de psicólogo quién dice psicólogo bueno, igual pasa pues ¿eh? Es una, es una idiotez esa estigma, no vale para nada No se usa Y esta la cual que nos mandan que dice Ande, ya a la vuelta como un tonto y cogete el cual En fin, pues ya nos lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Dejamos aquí en Inguison, en la fortaleza de Inguison Nuestras aventuras con Arubiele y ya sabéis que nos vamos a ir en el siguiente vídeo A ver qué tal es Inguison Y a ver si con el Amundian llegamos a Helmaros Y lo mismo a darle caña, amor y un fuerte like, compartir el vídeo y el canal. Y si no, no, no estás suscrito, pues ya sabes los no botones de canales. A suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.